5 4 3 2 1 No, no, no, no, no, no, no, no. No te esfuerces. No, no te esfuerces, no te esfuerces, no es necesario cómo conseguir dinero sin esfuerzo. Claro, es que no hay que esforzarse, no hay que esforzarse. No, no, no, no te esfuerces, no te esfuerces, de esforzarse no vale la pena. ¿Cómo conseguir dinero sin esfuerzo? La ley de la atracción. El secreto. Uf, mira, estoy haciendo este video porque en los últimos tiempos he visto tanta, o me ha llegado tanta publicidad, tanta información de esta de hacer rico sin esfuerzo. Los tres pasos para la riqueza. Únete a la abundancia que hay en ti. Pero todo esto invita como que aún sin esfuerzo, y yo que veo que la gente como que lo interpreta desde, ah, ok, y ves este video, no, sí, yo seguí la ley de la atracción, yo estaba acostado y pegué no sé cuántos billetes de dólares en el techo y todos los días los miraba, los miraba, y un día me llegaron dos mil dólares. Y ¿sabes qué? Hay gente que lo cuenta, y tal vez le pasó. Pero no me preocupa la gente que lo cuenta, me preocupa la gente que lo cree. Porque no digo que sea mentira, pero la cantidad de publicidad que hacen alrededor de esto es ya... El nivel tóxico. Publicidad. Pff. Mujer, madre de familia, soltera, ¿no? Madre cabeza de hogar. Gan. como una noticia fake así en la publicidad. Seguro la has visto, seguro la has visto. Madre gana semanalmente 700 dólares solamente trabajando dos horas al día respondiendo encuestas. A ver. Ah, esas cosas me enferman. Pero a ver, seamos honestos. Cuando vemos esas cosas, no, no hay más de uno de nosotros que diga, ¿y si sí? ¿y si es verdad? ¿y si de pronto lo que dicen es cierto? ¿y si funciona? Y empieza con esa pequeña chispita a suceder este mm, pensamiento. Yo lo llamo el pensamiento del pobre, porque los que somos pobres quisiéramos sin trabajar poder hacernos ricos, muchos. Pero aparece el esfuerzo, y aparece el esfuerzo como el, el, el personaje malo, ¿sí?, yo, en esta historia, llamada, en una de esas aventuras que he vivido en este viaje llamado vida, una vez, hace unos años, estaba yo en una empresa tradicional corporativa y me llegó una invitación, tal, tal de esas, ¿no? Te tengo, Guayra, una oportunidad, trabajando solamente dos horas diarias, dos tres, o tres veces a la semana nos podemos ganar un billete, uff. Y yo dije, sí, a ver, muéstrame. Pero tienes que invertir. Le dije, bueno, invierto para... Pago para ver, ¿no? Entonces yo, yo me metí, yo me metí y fui. Le mando ahí saludos a mis amigas, a las que me invitaron a esto y terminamos en esta aventura loca en varias partes del mundo. <risa> yo estaba en oficina y me en las tardes a ver cómo era la movida y los sábados también. ¿Y sabes qué descubrí? Porque seguramente te han llegado esas invitaciones de todos los live, ¿no? Herbalife, OmniLive, HerdLive... Esto, estoy, te voy a hacer una lista larga que ahorita no se me viene a la mente, que esa es el, la invitación estándar, ¿no? Y cuando fui a observar, porque yo quería entender cómo sucedía ese mundo por dentro, me, me metí bien, ¿ok? O sea, yo iba todos los martes y los jueves y los sábados a las 9 de la mañana y los domingos un evento y ahí, ahí, ahí, conociendo ese mundo, me encontré con que había líderes de los equipos, gente que es, trabaja esto, y que genera ingresos importantes, toma nota, genera ingresos importantes esforzándose un montón, dedicando un montón de horas al día de la semana para convencer a gente de que puede ganar dinero sin esfuerzo. ¿Cómo te digo? Te lo repito: gente que se esforzaba un montón para convencer a gente de que se puede ganar dinero sin esfuerzo. Y era todo un sistema, toda una campaña. Y los chicos, muchos de los chicos lo lograban. Y entonces cuando ya estabas adentro y habías pagado tu valiosa inscripción, eh, la más barata que conozco de esas redes no baja de 250 dólares y el promedio puede ser también 1250 dólares, eh, te encuentras que tienes que esforzarte porque es un tema de ritmo y la magia del esfuerzo aparece. Esas redes y esos espacios, mmm, como todos, no son mágicos, pero si te esfuerzas funcionan. Entonces, el mensaje es no te esfuerces, no te esfuerces, no te esfuerces. Y yo, yo le sumo a esto, a toda la modernidad, toda la tecnologización, <risas> me esa palabra, nos invita a eso, no es como que inventarse maneras de que las cosas que hacemos las hagamos con menos esfuerzo, no es básicamente la tecnología es lo que hace, pero llegamos en un momento que no podemos ir para atrás, y cuando eso entra... En cosas específicas, como generar ingresos, como generar recursos y hacerlos crecer. Y cuando esa mentalidad se mezcla, mmm, ahí hay problemas. Puedo decir que en estos años, con la suerte que yo he tenido de conocer a todas esas personas que yo he conocido que tienen resultados importantes en la vida, personas, me refiero a personas empresarias, ¿no? que tienen resultados materiales, me refiero a volúmenes de dinero importantes, y niveles de confort, de comodidad importantes, que, que tienen y mantienen la suerte de estado en poder verlos de cerca. Y yo puedo decir que todos los que he conocido, es que no sé cómo decirlo sin una mala palabra, se sacan la M para sostener esos volúmenes. O sea, yo, en uno de cualquiera de los ejemplos, en uno de esos ejemplos, yo estaba en un nivel intermedio como empleado y me esforzaba mucho. Pero estos personajes, o esta persona que era mi jefe, se esforzaba mucho más. Entonces cuando tú dices, oye, ese tipo gana el doble de sueldo que yo, pero si pagándome sueldo yo tengo que tener esa vida, yo lo pienso dos veces, ¿no es cierto? Y, y así otras personas. Entonces cuando tú ves la relación esfuerzo, y resultados es muy directa, claro que habemos muchos que hemos nacido en otros espacios donde los recursos no están tan disponibles, crecemos esforzándonos un montón, montón los resultados no aparecen y creo que es una historia muy latinoamericana, ¿no? entonces a veces uno dice, wow, empieza uno ya a cogerle cierta mm, alergia a esto de esforzarse y no, no ver resultados, entonces, claro, aparece con esas publicidades de fuerza, te ganar dinero con dos horas a la semana y te vas a ganar mil dólares, pues a veces como que un deseo, uy, ¿será que puede ser? Porque estoy cansado de esforzarme y no ver resultados. Eso en otros temas, ¿no? Eh, algunos por ahí que me están viendo, según vez ah, ya sé quién se gana dinero con poco esfuerzo, los políticos y qué tal, los congresistas. Bueno, yo de política no hablo, entonces no entraría en eso, pero seguro que un comentario sí puede salir. Y yo quiero aquí resaltar algo. El esfuerzo, no hay que confundirlo con estrés Esfuerzo y estrés son cosas diferentes Creo que a veces confundimos esto, ¿no? Esfuerzo con estrés Claro, vivir estresado es un asco Pero, si bien en el budismo El esfuerzo es parte del universo del sufrimiento eh, El dolor, la resistencia, etc. Eh, y la palabra sufrimiento aparece como algo mal visto Cosa que yo tampoco estoy de acuerdo en cierto aspecto, espectro, ¿no? Suave, suave. Entonces, yo quiero hablar del esfuerzo y eso en un aspecto. Que el, el sabor del esfuerzo... Eh, yo una vez decidí no esforzarme. Yo tuve esa elección dije, yo no me voy a esforzar más de lo necesario para lograr los resultados que a mí me piden en tal trabajo. ¿No? Yo he tenido varios trabajos, varios proyectos. Y logré los resultados. Yo logré los resultados, entregué lo que había que entregar, más o menos algún tropezón y fin va llegamos listo entonces míralo ahí pasa el tiempo eh, yo tuve la oportunidad en una de las aventuras de mi vuelta al mundo llegar a Nepal Sainos los Himalayas yo escuchaba que todos estos gringos y europeos y tales les encanta ir a caminar por la montaña un montón de días y dije, pues qué aburrimiento ir a caminar diez días por allá nueve días cuál es la gracia ir a caminar porque no cogen bus eh, yo en mi ignorancia dije pues vamos yo también me uno al parche pues si todos lo hacen algo bueno debe tener eh, me uní para había una caminata a la base del monte Everest y otro al annapurna Anapurna Base Camp que es otra montaña y me uní a esta y fui fueron nueve días de caminata todos los días caminamos seis ocho horas diarias ¿qué más hacíamos? caminar <ríe> en montañas, pero así, o sea, una cosa que eso sube, sube, sube, sube, luego bajas, bajas, bajas, bajas, y la palabra esfuerzo queda chiquita, loco. porque, ¿sabes qué pasa?, son unos espacios en donde, entre punto y punto donde vas a descansar, que hay unos albergues, no hay nada, o sea, que no te puedes quedar ahí, no hay ni para poner una carpa porque todo es como así, o sea, y, y solo vas, y, y, y vas avanzando, bueno, eso es para contarle la historia, es otro, otro capítulo, mejor vamos al, al resultado. La cosa es que, muertos, por fin llegamos a una cosa que es la base de los montes Anapurnas, que son primos, los, los primos no conocidos del, del, del monte Everest, bueno, como el Everest, pero bonitos, la era. Entonces llega y es una cosa así impresionante, impresionante, estás como en una olla de montañas, una olla de, de montañas además mmm, nevadas, todas son de hielo, así... Y es tan, tan impresionante, tan impresionante que todo el esfuerzo que, que tú has llevado acumulando todos los días que vas avanzando, que se te va metiendo en la piel, en los músculos porque has pasado lluvia, porque has pasado, tienes que pasar por unos como, como cañoncitos y ríos y riesgos y caerte y tales, ves eso y se libera y el sabor de la liberación de todo ese esfuerzo en un resultado es como que lo logramos güero, lo logramos y tiene un sabor en, en, en todo el cuerpo un sabor a gloria, a éxito a resultado a de cada dolorcito que tienes y ampolla que tienes en el cuerpo y en las manos no tiene importancia para nada y ahí yo quiero rescatar al señor de esfuerzo Ahí es, el esfuerzo es como esta cosa que, que permite acumular y generar una transformación y botarte en un sabor delicioso. Toma nota. Cuando vamos al gimnasio y tenemos este dolor de haber hecho tantos ejercicios, es nuestro cuerpo haciéndose más fuerte. Si tenemos claro eso, podemos, podemos mirar el esfuerzo a otro punto de vista. Yo creo que de pronto tú estás viendo esto y dices, ay, obvio, pues hay que forzarse, ¿no? Si no ¿Cómo se logran los resultados? La verdad que no. Yo conozco mucha gente y me incluyo en algún momento decidí no esforzarme y hacer las cosas lo mínimo y necesario. Y lo que yo conseguí de eso fue cumplir con los resultados, recibir mi sueldo mensual, ahorrarme mucho estrés, pero el sabor a gloria no llega. El sabor a disfrute, el sabor a cosas logradas, a, a haber entregado todo no y yo creo que ese sabor vale la pena vale la pena hasta el fondo Uf. Y, y por eso cada vez que yo veo una de esas publicidades que te invitan a coger la abundancia del universo en tus manos que es otro, aspecto, otro tema o hacerte rico sin esfuerzo a mí me da risa es muy, muy chistoso pero no me burlo tampoco porque alguna vez es mi mente ha dicho y sí, sí, pero manteniendo las precauciones del caso y las vacunas a, a, contra esas formas de pensamiento, pues me, eh, eh, me quedo con el esfuerzo. Yo decidí a voluntad hacer una reconciliación con el esfuerzo y eh, sabiendo que trae un sabor deliciosísimo en la ruta. Y yo en esa, en esa ruta estoy. ¡Ay, vino aquí Patricia Alfaro! ¡Está Listo, eh, tenemos, una, tenemos una amiga en la sala Oye, por la gente se une, se une a los lives <ríe> Ay, qué emoción eh, Ese es, el, ese es el, el, para los que ya me vienen siguiendo En esta línea de videos Hoy es el día 10 Y es para, le hemos titulado para los postergadores Todos los que dejamos algo para mañana Y nuestros resultados se van corriendo Por etiquetarlo sí, Pero es compartir, compartir en vivencias Que puedan servirle a alguien y en, en esta ruta de las historias que les estoy contando mmm, esa es la invitación Se me, yo tenía algún par de editas más apuntadas pero no, no me acuerdo, quería compartírselas sobre el esfuerzo um, lo que sí quisiera dejar así como, como para que lo lleves a, y compartas es como alerta, si vienen a ofrecerte, oye, vamos a ganarnos un dinero sin esfuerzo, trabajate solamente dos horitas, una vez a la semana y vamos a hacer mil dólares completos, Estos semanales, o trabaje desde casa y hágase rico, y todas esas que aparecen permanentemente en internet, uh, no, no te preocupes por esa publicidad, sino piensa en ti, si tu mente dice, ay, y sí si, sí si? Esto Algo está pasando en nosotros, y esto es importante porque es nuestra relación con el esfuerzo, ¿sí? ¿Cuál es tu, tu, tu relación? No, hay una relación con el esfuerzo. Te la llevas bien, te molesta, te da pereza, ¿no? Es como una amiga, una amiga que ella, ella se define, ojo, ella se autodefine muy perezosa. O sea, ella se define, no, yo soy la más perezosa del mundo. Ella dice, ¿cómo es posible...? Que de entre todos los espermatozoides que van hacia el óvulo en el momento que te van a engendrar, a dar la vida, haya ganado yo. Yo no me imagino a los otros cómo eran de perezosos, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo es tu relación con el esfuerzo? ¿Sí? Eh, dale, eso. Bueno, como no hay preguntas, entonces pues, no, ¿no? Si no, podríamos nutrir un poco más este, esta historia. Gracias por acompañarme. porque Ay, pero ¿por qué salió este tema? Es porque yo venía muy cansado y como había decidido hacer 30 videos en 30 días, y a mí me iba a ir a dormir cuando dije, ay, el video de hoy. <ríe> me yo ya lo había borrado de mi lista de cosas para hacer. Entonces, para balancear y hacerle una relación, una danza con el esfuerzo, por la propuesta de una amiga le he comprado, tomado la palabra, voy a hacer esto más temprano Y vamos a hacer un experimento toda la semana que viene, desayunos Desayunos, hora, Colombia, Perú, Ecuador Aquí qué hora desayunan? 7 y media de la mañana Una cosa así, entre 7 y media a 8 y media hacemos un, unos lives Es que no sé cuál, a qué hora sería mejor Pero bueno, vamos a hacerlo La cosa es hacer los videos y vamos aprendiendo el camino juntos eh, Si tienes preguntas, si tienes aportes, son bienvenidos lo que tú comentes aquí, yo lo voy a, a usar en el siguiente video. Yo de hecho quería aprovechar para mandarle saludos a los que me han hablado. Inés, Inés me mandó unos comentarios chéveres sobre la postergación. Saludos a Perú. Eh, saludos a... Pachequilo. LOL. Ahí está, me <ríe> pongo. Bueno, saludos, papi. Ahí está, saludos. <ríe> CPB, es que sus nombres también, como uno lo saluda, pero bueno, ZPBPYT, o sea, hola, está bien, eh, listo, esa ha sido mi cuota de esfuerzo del día, les mando un abrazo, conecta con el postergador que hay en ti, y bendiciones totales,